sea, Leonés sacó 800 mil y pico de votos en la primaria, entonces 800 eh, aplicándole todo el poder el gobierno con los alcaldes en contra, entonces vamos a poner que toda esa gente no lo van a seguir, vamos a poner que no, pero en una alianza con Luis Abinader, porque Leonés no, no está aspirando a que a la presidencia, Leonés lo que quiere es sacar a Danilo y ese grupo del palacio, él lo dijo anoche, buena tarde, buena Buenas tardes, Buenas tardes, Omar. Buenas, un placer. ¿Te das cuenta como que ellos no tienen un proyecto de nación? Como que cada quien está agarrando para su lado. ¿Por qué no se, no se unifican todos y tratan de sacar este país de este, atolladero este, en que lo ha metido Danilo? Debiera Según ser. Que, debiera ser se eso. Y organicen y planifiquen un plan de gobierno donde se todas las, las instituciones y, y se trabaja en el bienestar de la agricultura, porque nos vamos a morir de hambre en la próxima guerra, viene por, por alimentación y por agua. Así Ellos lo están pensando en el país. Pues eh, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Lo que tú dices, una realidad debiera ser eso. Un programa de la fuerza más sana de este país para desarrollar este país, mira. El plátano está carísimo, la yuca, los víveres, todo aquí está caro y la gente lo que está en política. Buena tarde. Buena. Buenas tardes. Buena. Buena tarde. Un placer. Desde Sánchez Samaná. Ah, Samaná. Adelante, ah, Sánchez. Sí, sí, positivo, habla José. Samaná. Ah, qué bien, un placer, hermano. Gracias, gracias. Oiga, bien, estoy llamando para decirle. Que Lionel cree que este país era de él. Y, y esto no es así, esto no es así, mire, yo no soy paledellita, pero duró 12 años, ¿qué le pasó a otro? <risa> ¡Es verdad! se este fue, es este fue solo, <risa> y se va a quedar solo. <risa> Ay, ¡Qué gracias! Un placer, y, y un saludo a Sánchez. Buenas tardes por aquí. Buenas tardes, Juan. Un placer, hermano. Ya van a ver tu vestido, Ah, ¿cómo está, hermano? Muy <risa> eh, dame un dato, claro, que eh, no a él le conozco a esta lista. A Donel Fernández le contiene que a mí me gustaría poder para el 24. Pero tú no puedo analizar, El 24 va no a tener los dos afuera. Sí. Para que al voto, para que eh, eh, eh, eh, no, para que el C el poder del 24. Con los que con el poder gobierno, pues no, no, no lo va a dar jamás. más. Claro, así mismo es. Yo estoy de acuerdo contigo, vez Mira, incluso eso que tú dices es tan cierto. Que mira, Danilo se empleó a fondo. Danilo se obsesionó con Leonel. Y bueno, ustedes vieron lo que hizo. Ahora, Consuelo dijo una cosa que yo después de esta llamada le voy a decir. Buenas tardes. Omar, oye esto. yo quería votar por el cambio pero no es por el cambio de Lionel para otro es para que vayan a meter gente para recuperar a, a recuperarse de este chistes se ha robado pero ahora es que Lionel dar un pacto con Luis a fin a ver la mitad de, de los amigos de del otro lado y no puede hacerle daño porque todo el mundo va a quedar embarrado de nuevo esto va a seguir siendo la misma porquería de toda la vida gracias a ti, bueno mira déjame decirte, porque hay que estar claro en una cosa las alianzas políticas entre fuerzas disímiles siempre han existido, si tú te remontas a la historia de Chiang por ejemplo en China los chinos con Mao Zedong a la cabeza hicieron una alianza con Chiang kai que los había bombardeado a ellos y había asesinado a muchísimos comunistas chinos ¿Cuándo se alían ellos cuando Japón invade a China, ellos dijeron, bueno, es la nación que está en peligro. Olvidémonos de la diferencia ahora y vamos a sacar a los japoneses. Pero hubo una alianza entre Rusia y los Estados Unidos, siendo Rusia comunista en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Stalin. ¿Tú no supiste eso? que ¿Quiénes eran los bloques que hubo en la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra, Estados Unidos, Francia... Y Rusia, la Unión Soviética, y del otro lado, Italia, Alemania con Hitler, Italia con Mussolini y Japón. Entonces las alianzas existen. Luis Abinader no puede rechazar porque, porque eso es alta políticas... Y a veces el común de la gente no entiende la estas políticas. El para Luis Abinader, cuál es la meta? llegar al poder. Y si una alianza con Lionel le facilita llegar al poder, tiene que hacerlo. Porque los mismos PLDistas, y te voy a decir lo siguiente, para que estemos claros en una cosa, y que me perdonen los PRMistas, entre PRM el PLD, Leonel Fernández, Luis Abinader, Hipólito, no hay diferencia. Si tú me dices un Guillermo Moreno, Guillermo Moreno es diferente a ellos, política, e ideológicamente. Pero esa gente son todos los mismos. No hay diferencia de principio para que estemos claros en eso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar. Un placer. Bien, escuchando tus comentarios ahí, muy atinados, estoy ¿Practice? de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, porque ese, esa persona que me antecedió no sabe de política. Los acuerdos hay que hacerlo con quien sea para ¿Con llegar quien sea? Lo importante claro. es llegar al poder. Y yo entiendo que llegó el momento de que el PRM y Leonel Fernández y los demás partidos pequeños que quieran alianza a ese conglomerado de partidos que va a ser una gran alianza, eh, se unan para sacar ese grupo de víboras que hay en ese palacio de Danilo Medina porque están tan ingreídos que ellos creen que nada más son ellos Así que, es. Que, que vivir en este país. Así Estoy es. de acuerdo con tu comentario. Gracias hermano, gracias. gracias a la orden. Señores, que la política no es sentimiento, ni es emotividad. Y el, la meta de un partido político. Ahora, Luis Abinader llega a la presidencia y entonces tiene que aplicar un programa. Porque eso es así. Él es lo que no puede traicionar, pero, pero él puede aliarse con quien sea. Buenas tardes. Y le voy a decir otra cosa después de, de la llamada que pase. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un placer. Sí, fíjense, con relación a la alianza, yo quiero dejar una pregunta al pueblo dominicano. ¿Cuándo ha ganado el PLD una elección solo? Que me la conteste esa. Y sí. a usted que con su comentario. Hágame favor. No, que siempre ha ido aliado. Y Peña Gómez fue el que propició la alianza. Ajá, y Peña Gómez no fue aliado con Fernando Álvarez Bugar, que era reformista. Para pa poder derrotar. Y aún así, no pudo derrotar a Balaguer por el fraude que le montaron. Y Antonio Guzmán, porque esto es bueno, a este pueblo es bueno recordarle la cosa. Antonio Guzmán no fue aliado en el Acuerdo de Santiago de 1974, llevando de candidato vicepresidencial a Elías Wessing y Wessing, que había sido el que más leña le había dado a los constitucionalistas, que Camaño lo derrotó en la, en la, en la Batalla del Puente. Wessing y Huesin. Es que la política no es como mucha gente... Sí, eso es alta política. Hay gente que no lo va a entender eso. Pero también hay gente de mismos gobiernos que no quieren que esa alianza se dé porque saben que esa alianza lo derrota. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Es el profesor Daniel Almanza. Oh, Daniel, ¿cómo tú estás, hermano? Qué placer. Bien, el placer. El placer es mío poder comunicarme contigo. Mira, aportando lo que tú planteas sobre las alianzas y vista del punto de vista histórico, y no me estoy refiriendo a la posibilidad de una alianza ahora, sino contribuir con lo que tú planteabas. No solamente Chan Canche bombardeó al ejército de rojo no sé sino que Chan Canche le asesinó dos esposas a Mao. Ah, es correcto. Y cuando hubo que hacer el acuerdo para salvar la, la, la patria grande de China, entonces Mao llegó a acuerdo con Chan Canche y el ejército blanco. Así es. Pero recuerda que cuando Maximiliano Gómez y Moreno planteó la necesidad amplia de la unidad para sacar a él, Exacto. Incluyendo con el día Westing y y había claro. combatido militarmente a los revolucionarios de la tropa constitucional. Correcto, Daniel. Y el barco histórico más histórico, es para fundar la República Dominicana para poder proclamar la independencia del 17 de febrero de 1844. Duarte tuvo que verse a los conservadores de Pedro Santana, Ramón Santana y Bobadilla. ...para poder entonces hacer una unidad entre el sector conservador y el sector liberal... ...para poder proclamar la república, entonces hay ejemplos de sobra... ...de la necesidad de hacer unidad en la medida de lo posible, gracias Omar. No, gracias a ti Daniel, tú has hecho un gran aporte... ...que tiene que hacer siempre esa llamada que refuerzan estos comentarios... ...porque no tiene desperdicio, incluso Juan Bos cuando ganó las elecciones... Hizo una alianza con los trujillistas cuando habló de aquella famosa consigna borrón y cuenta nueva para enfrentar a Viriato Fiallo y los cívicos. Viriato Fiallo había sido un antitrujillista. Y Juan Bo, que le, incluso una frase de Viriato Fiallo, que fue mortal, que dijo, le tengo siete látigos a los trujillistas. Y Juan Bo, habilidosamente, cogió y dijo, no, pero yo... ¿No va a perseguir a los trujillistas? Porque es que la política es de estrategia, es de táctica. El gallo loquismo no te puede imponer táctica ni estrategia. Y la política tiene lo que se conoce, la alta política. Si se ponen de mezquino y dentro de ese grupo también hay gente de gobierno que no quiere una alianza, porque saben que lo único que lo saca del palacio es una alianza donde esté leonel Fernández, donde esté toda la oposición, que yo dije que Guido Gómez Mazara, le envió una carta a Luis Abinader. Y le envió una carta a Leonel Fernández, Guido Gómez Mazara. ¿Planteándole qué? planteándolo hagan una unidad. Hagan una unidad para que desplacen. Porque eh, desplacerse ese grupo de ahí, eso no es fácil como cree la gente. Ese grupo no tiene escrúpulos. Ese grupo no tiene límite. Y ese grupo ha jodido institucionalmente este país. Lo tiene jodido. Y Leonel dijo una cosa que es verdad. Anoche, ni Trujillo modificó dos veces la constitución. Bueno, Trujillo hizo dentro de su eh, ropaje di que de vaina, así allá antes de, de, de reformas constitucionales, de cambiar la constitución, di que para introducir cosas. Oigan, ni Trujillo modificó dos veces la constitución, di que para elegirse. Él. Entonces, hay que decírselo a la gente. Hay que hacer lo que sea para que ese grupo de ahí, que tiene este país jodido. La, la, la, es verdad que Leonel fue el que inició eso. Pero tú no puedes venir ahora y decir, ¡ay no, que Leonel no! Utilicen a Lionel. Lo que Luis Abinader y ese grupo no tienen es que apoyar a Leonel como candidato. Pero si Leonel lo va a apoyar y van a hacer una alianza donde varios de los Lionelistas van a ser candidatos, que ya está confirmado, aquí va a ser candidato, primicia, Juan Comprés dentro de esa alianza como candidato a diputado, y no se descarta que Manuel Trinidad sea candidato a alcalde. Primicia confirmada esa. Entonces, ¿para qué? Para darle una pela contundente en, en, en febrero, en el aspecto municipal, y evitar que ese grupo siga teniendo mayoría en el Congreso. ¿Sabes por qué? Porque tienen una justicia que no funciona, tienen una cámara de cuentas que les sirve a ellos y tienen todo eso. Perdónenme lo que me he estado llamando, pero he querido reforzar esta idea porque ahora mismo, Mao Zedong estableció, y Daniel, que domina mucho ese tema, Mao estableció en un proceso de contradicción, se dan varias contradicciones, una que pasa a ser la contradicción principal, y otra que pasan a ser contradicciones secundarias, ahora mismo la contradicción principal es ese grupo que está gobernando. Y Mao Zedong dio cátedra como un artista y un estratega de la guerra, que decía, aprendamos a acumular fuerza para lanzar la batalla decisiva, no cuando el enemigo quiera, sino cuando las condiciones nos permitan a nosotros vencer ese enemigo. De modo que mañana seguimos con estos temas que son de, de, de interés y que tenemos que remontarnos a los hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial y las alianzas que se hicieron en todos esos periodos, y alianzas que han hecho países que han logrado liberarse, precisamente, de yugo. Emma, mañana le voy a decir lo de, lo de Nelson Mandela. ¿Qué grupo querían que Nelson Mandela actuara con rencor frente a los que lo atropellaron? Pero él dijo, sí, si actuó con rencor y con venganza, no va a lograr los objetivos de sacar a Sudáfrica de la pobreza y, y con conflictos y con contradicciones. Nunca Sudáfrica podrá salir del atolladero. Nos vemos mañana.